EconMaster, el primer máster de e-commerce y marketing digital que se implantó en España, cuenta con una metodología potente y activa. Te presentamos el campus virtual de EconMaster, el mejor complemento de aprendizaje y learning adaptado a las necesidades educativas del alumno y que cuenta con los últimos avances tecnológicos. Estudiar en nuestra escuela es fácil, accesible e intuitivo. Somos una escuela de negocios digitales que te ayudará en tu futuro profesional. Conviértete en gestor e-commerce. Nuestro campus virtual te proporciona todas las herramientas necesarias para que la enseñanza sea fluida y organizada. Hemos creado una plataforma pensada para el alumno, actualizada continuamente y con contenido atractivo y exclusivo. Se realizan salidas de campo y visitas guiadas a empresas del sector. Nuestro calendario te recordará las clases, eventos, convocatorias y demás programas de interés para el estudiante. Te mantendremos informado a través de notificaciones y anuncios. No queremos que te pierdas nada. Queremos que aproveches al máximo toda nuestra formación. Metodología Learning by Doing. O lo que es lo mismo, aprender haciendo. Clases tutorizadas online interactivas, clases en directo virtuales con participación directa de los alumnos, a través de chat, audio y vídeo. Los alumnos analizan casos prácticos en vídeo y consultan dudas al profesor en el momento. Fora de alumnos. No te sentirás solo, somos nativos e-commerce. Nuestro departamento de e-learning y de contenidos te resolverá todas las dudas. Documentos colaborativos. En el campus virtual no encontrarás solo PDFs que resumen el contenido de las asignaturas. Los profesores desarrollan texto y ejercicios para conseguir un mayor aprendizaje. El material complementario del campus virtual se actualiza constantemente y se acompaña también de videolibros, e-books y guías para ampliar cada asignatura o módulo. la forma de visualizar los datos en la gráfica diariamente. Herramientas y learning de ayuda al alumno. Ecomaster Toolbox. Resolución de preguntas frecuentes de los alumnos sobre el funcionamiento del campus y del máster. Tutoriales de uso de las herramientas e-learning como la plataforma de videoconferencias, la configuración del perfil y el acceso a cursos o foros. Se personalizan bastante en lo que son los alumnos, ¿vale? Porque cada uno tiene un, un perfil distinto y sobre todo ya veréis cómo serán muy interactivas. EconMaster Business Room ofrecemos material de ayuda para convertirte en un profesional del e-commerce. Nuestros alumnos son capaces de preparar un proyecto de forma profesional, crear una consultora propia o trabajar para agencias de e-commerce y marketing digital. Definimos las tareas y responsabilidades de un online manager y proporcionamos una guía para auditar tiendas online y todo tipo de negocios en la red. Master Trainings en alta definición. Soy Marga Martínez, soy e-commerce manager. Vamos a ver las fuentes de tráfico que pueden llevar visitas o visitantes a nuestra, a nuestra web. Videotutoriales sobre determinadas herramientas básicas del marketing online que complementan las clases en directo. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es entrar en la página de Google Analytics tener una cuenta de Google. Creatividad, ser espontáneos. Lo importante, haber llegado al final de la semana con una idea genial. Webinars y Hangouts. Os doy la bienvenida a este webinar de CallSuite y espero que todos aprendamos mucho porque es una plataforma que la verdad es que tiene muchísimo que ofrecer. Nuestros alumnos conocerán de cerca las mejores herramientas y a los mejores profesionales del marketing online a través de casos de éxito en el mundo digital. Lo primero que tendríamos que hacer para empezar a trabajar con la herramienta es analizar la situación que tenemos en nuestra empresa. Videotest autovaluable. Para que el alumno aprenda respondiendo sí. preguntas sobre determinados casos prácticos. Y entonces el dueño de todo esto lo ha reconvertido para, en lugar de ir a cazar, pues que la gente vaya a hacer fotos a los animales, ¿no? Videotutoriales How To. Todas las opciones de segmentación, que como El ves, material didáctico bien se bien apoya bien en tutoriales bien. prácticos que indican sí. cómo conseguir determinadas habilidades. Las campañas en LinkedIn pueden tener cierto sentido si nos dedicamos sobre todo o segmentamos muy bien el público objetivo. Exámenes online evaluables tipo test, que ayudan a evaluar los conocimientos adquiridos. de estudiar y analizar en qué red social tenéis que estar. Proyecto fin de máster. Las clases están orientadas a trabajar sobre una idea de negocio online. Desde la metodología estratégica inicial para montar un negocio online hasta la implementación de todas las herramientas necesarias para la conversión de ventas. Si presentas proyecto, te regalamos tu primer vídeo publicitario o vídeo Y también fotos de producto o de branding personal. Comunidad Ecom Master. Ser estudiante de nuestra escuela tiene muchas ventajas. Acceso de por vida a nuestro campus virtual y a la Comunidad EconMaster. La comunidad de Conmaster es muy amplia. Alumnos y profesores comparten todas las novedades y conversan sobre e-commerce y marketing digital. Desde el inicio, fomentamos el vínculo de nuestros alumnos, exalumnos, profesores y empresas. Podrás encontrar documentos colaborativos revisados por el equipo docente para ayudar al alumno en su aprendizaje. La comunidad de Conmaster ayuda a posicionar y difundir los nuevos proyectos que surgen y constituye un eficiente marco para darlos a conocer. Al Campus Virtual tienen acceso los alumnos del Máster Presencial, del Online y los estudiantes de los cursos intensivos. Te podrás especializar en cualquier materia del Marketing Digital o el e-commerce, AdWords, Wordpress, Magento, PrestaShop. Somos rápidos, nos adaptamos a la demanda y aplicamos el modelo Lean a la escuela. Tenemos departamento e-learning y audiovisual. Creamos todos los contenidos clases tutorizadas en streaming semanales. Estas quedan grabadas y subidas al campus para que las veas cuando quieras. Video trainings, videotutoriales, masterclass, conferencias, talleres, ponencias y además diapositivas, documentos de texto, apartados con enlaces must read, exámenes de evaluación, videocuestionarios, barra de progreso para analizar por dónde vas y gamificación con los usuarios más activos. Eventos offline y online. Nuestro lema es, somos nativos e-commerce. Nos apasiona lo que hacemos, porque es lo que sabemos hacer y queremos contarlo. Por eso, intentamos hacer sesiones abiertas y jornadas de comercio electrónico. Todo el material de estos eventos lo incluimos en nuestro campus virtual. Ecommaster.es, formación en e-commerce y marketing digital.